Buongiorno cari amigo, da Pablo, el giorno de hoy ¿Qué cosa fachamos? Como no me podete guardar, todo un poquito así, militares Vamos a probar ese ser militares hoy Vamos a hacer 7 ejercicios 7 ejercicios o un workout militar Para las personas fortes, comete 7 ejercicios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, vamos a elaborar 30 segundos de, de laboro con, queen, con 13 segundos de recupero serán unos ejercicios fáciles otros difíciles yo voglio que tú hagas todos estos ejercicios yo lo voy a hacer una vuelta bien fuerte fuerte tú a casa lo puedes repetir una, dos, tres, hay que cuatro vueltas estos ejercicios para qué cosas sirven para ganar un poder resistencia, fuerza, coordinaciones y te meten en forma ahora que está llegando el estate que es mejor que estar en forma con estos circuitos Tabata militar. Dura poco, tú lo repites, como he dicho prima, una, dos, tres, cuatro vueltas y vas a guardar eh? grandes resultados. Siempre avinándole una buena dieta. Saludable, seguramente. Beber, beber agua, para ejercicio aeróbico, dormir el pene, avanzar un poquito el licores. lo sé que, que el aperitivo, pero piano, piano, piano, piano. todo con moderaciones si puedo fare. Ok, vamos a iniciar con un poquito de. De movimiento, movimiento, me muevo en el cuerpo, me muevo, me, que, Oiga, que me mueve el cuerpo, me muevo en el posto, me muevo, me muevo. Brasia, brasia. Ahí pico la información y a nuestro cuerpo que vamos a hacer actividad física, física, avante, en dietro, eh, pues Sí. Ta, ta, ta, ta, ta. Vamos para la, la montaña de San Ciro, guarda? no, pues guardar. Podemos guardar ya el estadio, San Ciro, San Ciro. La manifestación es esportiva. Es muy presto en la mañana, si no tienes uno que... que casi casino qua. Solamente yo, yo. Un poquito de cosa, cosa, cosa en el posto Cosa, cosa, corsa Ok, ok. Piego, piego. Oh. Nuevamente. Piego. Piego. Piego. Si tú aún no te has inscrito, inscríbete a eso ¿Qué cosas pesta para inscribirte a mi canal? Eh? Ok. Perfecto, y compártelo, compártelo, compártelo con las otras personas que están iniciando. Eh, puede guardar en el canal una playlist de, de ejercicios principiantes, moderados e intensos, también para trícipiti, el glúteo, para fianchi, para abdomen, che, todo Guardateli, guardateli, Datele una chiata, una chiata. Perfecto, perfecto. Pi Sonos pronto, sonos pronto. ¿Qué vamos a hacer? puede guardar todos los ejercicios que vamos a hacer el burpee, salto, piegamento vamos a hacer el ponte, skipping, spider, el abdomen, todo, todo, todo ok, yo hoy no he portado el agua tú, hidrátate, hidrátate ok, voy a portar a mi cronómetro para iniciar nuestro ejercicio como he dicho prima, 30 segundos de trabajo con 13 segundos de recupero será un circuito intenso personas como te. Ok, cerco mi, mi tabata, mi programina. Ok, siete ejercicios, aproximadamente esto dura 5 minutos, 5 minutos, tú lo voy a hacer 2, 3, 4 vueltas. Ok, prepárate, prepárate. Ok, vamos a iniciar nuestro circuito tabata militar. 7 ejercicios para diventar la gamba fuerte. Petto forte, tricipiti forte, tutto forte. Ok, sei inizia, No, no, no, no. Ok. Ok, sei inizia. 4 3 2 1 0 Primo esercizio, messo burpee, messo burpee indietro, avanti. Indietro, avanti, punta. Punta. Punta. Punta. Punta. Punta. Comenzo Burti. Sí. Sí. No te enferma. No te enferma. No te enferma. Si. Sí. Tres uh. segundos. de recupero. Nuestro próximo ejercicio. Gamba, gamba. Gamba. gamba. Bien, gamba en gamba, en gamba, acá de los dos, está, cambio, cambio, cambio, cambio, Puta. Uh. <risas> la gamba, ¿no? Descate la gamba. Próximo. Déjame yo. Déjame Próximo, skipping con salto, 1, 2, 3, salto, Ah. Uno, due, tre, salto, 3, salto, salto, 2, 3, salto, salto, salto, salto, salto, 2 3 1 2 3 si uh. sente no? guardalo qua guardalo qua ponte ponte ponte ponte resiste, brazo avante, torno, nuevamente, avante, avante, avante, grande, uh. ah. no es fácil, no es fácil, Adesso alternato, salto con la gama, salto, cuando lo cuatro, uno, dos, tres, avante, pierdo dietro Última fuerza. Última fuerza. Falta. Ya lo habíamos faltado, uh. ya lo habíamos No era difícil, ni aunque fácil. Les recuerdo: si ancora no te has inscrito, inscríbete a eso. De Core Pablo.